todos y bienvenidos a Danze, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. En esta clase nos concentraremos en todo lo que tiene que ver con las cetonas. Miraremos algunos grupos importantes de las cetonas y cómo se desarrolla la nomenclatura de ellas. No siendo más, ¡comencemos! Primeramente vamos a definir la forma que tiene la cetona. La forma de la cetona es la siguiente. Tenemos una cadena de carbonos aquí y aquí otra cadena de carbonos. Tenemos el carbono y un enlace doble oxígeno. Siempre tiene esta forma. A esta forma se le conoce como la forma ceto. De allí su nombre de cetona. No podemos confundir lo siguiente. R... C, R', es totalmente diferente a tener R, C, doble enlace O, hidrógeno. Si podemos mirar, estaríamos tentados a pensar de que esta es la acetona, pero no, la forma aceto es esta. Ambos lados tienen cadenas de carbonos. Miren, aquí tengo un hidrógeno. Esto es lo que se conoce como un aldehído. Si queremos tener más claridad, Ahí les dejo el enlace para que miren la parte de aldehídos. Pero nos vamos a concentrar solamente en cetonas. Existen variedad de cetonas, pero vamos a concentrarnos en las de mayor interés. Miremos, la primera es la propanona. Esta se utiliza para todo lo que tiene que ver con derivados de lacas, resinas tipo epoxi o los famosos poliuretanos. Tiene una gran aplicación en todo este tipo de resinas. Tenemos la siguiente. Tenemos la cortisona, la cortisona es aquella que permite regular todas las dolencias que tiene nuestro cuerpo Funcionando en toda la parte del sistema, o sea que maneja gran parte del, sistema, del ser humano Tenemos también la progesterona y la testosterona Ambas forman parte de las hormonas tanto femenina como masculina Definiendo la sexualidad en un ser humano vamos a mirar ahora ejemplos de aplicación para dar la nomenclatura a las cetonas miremos entonces vamos a mirar ahora este ejemplo tenemos lo siguiente ejemplo 1 tengo esta cadena y tengo la forma Z. miren porque es cetona cadena de carbonos a ambos lados de enlace C doble enlace O entonces vamos a seleccionar la cadena más larga tenemos que tener en cuenta dónde se encuentra la forma acetona, entonces voy a seleccionar toda esta parte, que sería nuestra cadena más larga. Bien, numeramos de forma normal. En este caso, se numera por donde empieza la cadena, no importando que esté la acetona. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya teniendo numerada la cadena, Vamos a mirar y recordar los radicales del kilo. Miremos cuáles tenemos allí. Bien. Ahora vamos a empezar a numerar la cadena. Miremos, tenemos en la posición 7 el grupo metil. 7,7-dimetil. Pues lo que tenemos dos. En la posición 4 y en la 6 tenemos el grupo etil. Entonces sería 4,6-dimetil dietil seguimos nos falta en el 5 como podemos ver es el grupo propil entonces este sería 5 propil que es una cadena de 3 carbonos simple por último numeramos la cadena en total son 8 pero antes de eso miremos que tenemos la acetona, la acetona está en la posición número 2 entonces ponemos en la posición 2 para nombrar que va a estar la acetona y como es una cadena, alcano sería 8, 2, octanona. La terminación ona significa el término de la cetona. Siempre termina con la terminación ona. Entonces, de esta manera se nombraría la cadena: 7,7 dimetil, 4,6 dietil, 5 propil, 2 octanona. Este es el nombre. De esta cadena de esta cetona, vamos a mirar un siguiente ejemplo. Tenemos este siguiente ejemplo, ejemplo número 2. En este caso, podemos ver que tenemos dos cetonas, o sea que esta es una cetona doble. Vamos a mirar la cadena más larga. Vamos a mirar: esta tiene un, dos, tres. Ahora miramos acá, 1, 2, 3, 4. O sea que esta es mucho más larga que esta. O sea que esa va a ser la cadena de interés. Vamos a seleccionarla. Esta sería la cadena. Ya tenemos seleccionada la cadena, ahora vamos a numerar. No olvidemos que se numera donde esté la setona más cerca. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les recomiendo que cuando ustedes vayan a hacer esto, trabajen con colores diferentes para que diferencien una cosa de la otra. Es muy útil. Ahora, empecemos mirando. En la posición 3 y 4 tenemos el grupo etil. En la 6 tenemos el grupo Y esta es una cadena simple que es la cadena de propil. Empecemos con metil, 6, 6, metil, guión, 3,4, di, etil, en la cadena 6 tenemos el grupo propil, Y aquí la parte más importante, ¿dónde están las cetonas? Se encuentra en la posición 2 y en la posición 5. Entonces 2,5. Como es una cadena de 10 carbonos, se dice decano. Decano, entonces 2,5 decano. Y ahora, como tengo dos etonas, voy a decir di, di porque son dos. Y la terminación ona, diona. O sea que el nombre sería 2,5 diona, Ona por pues el nombre de la cetona. Entonces, este sería el nombre de la cadena completamente. Con esto concluimos la parte de cetonas. Si te gustó mi video, te pido que me apoyes con un me gusta, una manito bien hacia arriba y lo compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de ellos.